¿Eh? Ay, ay, qué cabrón, eh Vale, eh, ya sé que hay que hacerle, es que no sabía qué cojones había que hacerle. Le bajo la primera barra de vida instantáneo. Y por eso también estoy jugando un poquito más. Ya me entendéis. Esta semana estoy full, eh, full indie games y terminar juegos que he empezado esta semana, que están bastante guapos, la verdad, como este, por ejemplo. Y también me ha molado. Y encima eh, sale el oso de eh, mecha, eh, ese del evento de la temporada 9, ¿no Mi personaje eh, de evento favorito lo van a destruir en este evento. Mm. Quizás no, o sea, la otra vez no se destruyó Se quedó ahí, incluso, vamos, yo lo estuve hablando Con vosotros, campeón y lobo la semana pasada Que cuando estaba el esqueleto Del bicho ese, estaba todo guapo el, el play, ¿sabes? A mí me molaba ese sitio La peña se ponía ahí con el sniper que no vea Era un poco guarro, pero estaba divertido El sitio ese, en plan, en todo el medio O sea, un cacho del sitio ahí como todo pegado con huesos y está guapo, en verdad, me gustaba En verdad, la primera fase es un poco de mierda Y lo van a destruir eh, de tipo eso Lo van a cargar simplemente por la mierda del evento eh, Me va eh, a doler ¡Ey! Ya no será eh, mi favorito Nada, pero eso es cuestión de tiempo, campeón Que salga alguna skin de una waifu así, impotente <risa> Que seguro que sale en el pase de temporada me va a destruir a ese personaje para mí, ¿no? Literalmente. Pues yo, si queréis, puedo. Yo me puedo poner esa skin para racionar elementos. Lo que pasa es que siempre me pongo el mismo, ya lo sabéis, chulí Bueno, chulí me lo pongo a hierro, ¿sabes? <ríe> literalmente. Vale, ya le hemos pillado la dinámica del bicho. No no sabía qué cojones tenía que hacer. Porque, a ver, lo que me sale para cuando me lanza las cosas, eso eh, lo. O sea, lo veo como eh, lo del boomerang. Porque no es lo rojo, ¿sabes? No es lo de los puños. El mío, el favorito fue el de Travis Porque siempre eh, me acordaré Que se me da un ataque de pires en el evento, me encanta El eh, de Travis Scott fue el último evento campeón Y luego es que yo vi con mis amigos De, de cuando empecé a jugar a Fortnite, para que veáis Ya nunca más jugaron. Ese fue el último evento, además ya ahí no ni jugaban apenas Tío, ¿cómo le doy? A ver, tengo un waifu de skin eh, Tengo una Yo no, eh, yo, eh... Dios, yo, ¿cómo le doy, tío? O sea, súper complicado, bro No le doy ni de coña, ¿no? O sea, magnífico más a vida, por lo menos, ¿sabes? dios antes le di súper fácil. Ahora me doy eh, al orto, ¿eh? Pero no sé, o sea, yo lo único que pido es que esta temporada por lo menos tenga las armas normales del Fortnite, campeona y campeona. Ya está. Simplemente eso no pido mucho, en ¿verdad? O sea, es algo normal, pienso yo. Como todo el mundo que juega Fortnite, realmente. Y yo creo que en el aire, ¿no? O sea... Vale, sí, en el aire. Qué guapo, tío. Pues en el aire a todas, ¿eh? La skin esa, eh, me parece. La de la Pets. Eh, a la... ¿Cuál de ellas? La de Let's Eye. creo que se llama. Let'sa? ¿Let's Ah, vale. La piba del pase de temporada, ¿puede ser? Sí, es esa. Buah, la peleña ahora mismo el y lobo y, y Alex. Han metido un montón de dinero en promoción, ¿eh? No sé si la habéis visto. Increíble. Un montón de promoción. Yo la verdad es que no me voy a esperar mil años para que se descargue el juego y poder jugarlo en directo. Sinceramente. Para eso yo qué sé, tío. O sea, es que... No sé, es un juego igual que el GTA, que lo odio En el aspecto de que tarda un juego y parte de otra Bro, eres un macaquiño Bro, para ya de beber cerveza, ¿no? ¿Es cuando lo dejo de, de subjetivizar? Ah, porque hay un puto mono, bro No me había dado cuenta, hermano Me cago en la leche ¡Cabum! ¿Qué tal, campeón saca el Sacalecensei? ¿Cómo estamos? buen día? ¿Cómo te fue la mañanita? Me cago en la leche de las clases, que ya, eh Me pegó en la cara, y eh, un poco de cum en la cara ¿Cómo te fue la mañana, eh, Poderosa? Que ya mañana es jueves Y yo, qué rápido ha pasado la... ¡Wow! Ahora Let's go Una semana, ¿eh? Increíble Yo he pido que... Eh, no, que... Um, sus fusiles y eso Que estén los silenciados Que eran malos Campeón, ¿sabes lo que te digo? Que eran... Eh, por si acaso, ¿no? Sí, una del pase Ah, vale la de, la de esta temporada Campeón dice Cae como una wifi así En robótica extraña ¿Me dabais por muerto? ¿Qué gachón? ¿Será? ¿Qué ale? Salvé el examen 8 de, de catalán Con un 5,5. What? Wow, pues menos mal Mira, por pues dentro de cabeza de puta madre Campeón Kale 6. A ver Un 5 y un 6 Es aprobado Lo mismo que le estaba diciendo Ale antes Entiendo que sus padres A lo mejor eh, Ya partiendo la base Que están, estén acostumbrados A que saque Una nota más alta Bueno, vale Pero que es una aprobada Igualmente un 6 eh. Entonces, yo qué sé O sea, realmente Lo importante es aprobarlo Increíble Felicidades anyway Porque está sacando Buenas notas Y no te está O sea, no está suspendiendo Ni una puta sin, O sea, ni un puto examen En la vía, ¿eh? En la vía, bro. El mono este me está poniendo un poco nervioso ya, tío. O sea, ¿cuánta vida que tiene, bro? Boom. En verdad, muy bien. Muy bien. Es la segunda vez que peleo contra él. ¡Hostia! Mierda, me ha quitado un punto de vida, bro. ¿Qué es eso? ¿Qué putada, no? Bro. Qué roto está eso, bro. Está rotísimo, hermano. No me jodáis, eh. Está rotísimo. A ver, yo le meto muchísimo, pero él está rotísimo con ese ataque, pocho, eh. ¿Por qué me sitúa ahí? Vale, vale, vale, vale. Me, me, o sea, me, me he pasado yo, ¿no? O sea, estoy flipando. ¿Qué hace, tío? No sé, o sea, voy a safear la fase, ¿eh? O sea, la ronda. Mm, no me da, pero uff, cuando hace eso me da miedo de que salga lo de. Mierda, me da. Lo de la mierda del cristal, gente. Vale. ¡Ay, mierda! Ahí lo tenemos, gente. Uy, ¡Opa! ¡Let's go! Vale, ¿qué potra estoy teniendo? Creo que lo mando ya, ¿eh? Vale. La, ¿Me cebo? Va, va, va. ¡Hostia, me ha matado! No, no. Mano, de puta madre. Ah, estaba poseído. Hayabaya, no vea el bicho este. No, claro, otra ayer en eh, el, strumble. el strumble. Ah, lo que gacho, me encanta. Lo que he oído ahí, eh, por muertos, es eh, el de los troncos. Que gacho, esa madre mía. No es que el pobre yo ayer le pegó, yo qué sé cuántas veces, se quedó súper trillado ahí en los troncos, fuera de coña, pero un montón de, de tiempo bugueado, ¿eh? Que yo lo estaba viendo a ellos, o sea, habíamos muertos todos menos a Alex y el Lowe. Increíble. Al final ganó Alex ¿eh? What is Después sí si me echaron un valor Ayer se me piró, ¿y eh. os parecieron los dos jueguecillos, eh, bueno, nuevo que traje tanto, eh, Marta? O sea, perdón, tanto el lunes como el martes Que ayer no traje los dos combinados Pero está muy divertido O por lo menos yo lo veo alto potencial Y como diría Chapa Siempre, tío, papa Eres el top número uno de streamer Que está jugando a eso, tío yo estaba ah, por poner papá, eh, no te preocupes, que eh, sigo vivo. Eh, pero, eh, ¿cómo tenía la, ma la mano? Eh, no podía, que gacho he nada. Pero, hostia, demasiado. Eh, lo importante es que ganase uno de vosotros. Me cago en la leche. Gracias, campeón. Y luego, por esos megavitazos. Muchas gracias a todos y a todas también por el apoyo también que me das. Incluso cuando traigo un juego totalmente paralelo con un público muy pequeño como este juego, que me está gustando, la verdad. O sea, fuera de coña, está bastante guapo, tío. Sí, sí. Yo sí, sí, sí, sí, sí, contra los troncos. Pobrecilla. Madre mía. Y yo, no, no, es que era en plan que paranoia, ¿sabes? en no. yo, ellos que no te dejaba, parecía como. Eh, en el puto. Al F4, literal, ¿eh? Muy bonito, es que me, me recordaba eso. En verdad, ese juego me quedé triste de no hacerme lo entero, Pero es que me ponía nervioso, perdonadme, eh, me ponía muy nervioso. Porque cuando llegaba a la última fase, antes de llegar a la muralla ya, esa puta mierda no la tenía casi nunca pulía. Porque a falta de ¿sabes?, de movimientos en ese lugar, eh, repetía veces, pues, lo, lo podía. Yo Cali creo que todo. Nah, hombre, pero es gracioso, es como soy si, Igual que a mí me pasaba, que perdía siempre la fase de, de la lava, coño. Ni lo voy a Hermano, ¿tú qué quieres, yo? ¿Qué dice Consigue un autógrafo, yo, yo, del, del, del Yababaya. 57 veces. Mi objetivo es tener una colección de 173. No me hagas explicar por qué no de 174, 172. Bro, tiene una foto del bicho, la puta cara. Hermano, rarísimo. Vete, chaval. Bro, te he partido la cara, vale, mono mafioso. Te partió la la mada fucking face bro. Está guapo, verdad el juego. Me está pareciendo gracioso y me lo estoy ruchando rápido porque estoy viendo que os gusta, que está muy bien, la verdad, para empezar directo porque es muy friendly y ahora ya falta Fortnite, en verdad, no hace ni falta, sinceramente lo que pasa es que Fortnite siempre pues crea, ¿no? ese tipo de, ya me entendéis, afluencia junto con juegos paralelos también como el Minecraft cuando está arriba y, ¿me entendéis? no cosas así similares, too similar about this bueno, los monos, mira las moscas, ¿no? ¿tú qué me dices, man? Eh, eh. Yo no bebo de eso eh, Bueno, le doy un sorbito a dos Pero eh, tengo que mantener la cabeza fría eh, Si no, me van, a me van a sacar el dinero <risa> me, van a, me van a sacar todo el dinero, tío Putos monos, o sea, beben vale, Alcohol con... Madre mía, esto de aquí, hermano Madre mía, coquito y alcoholito ¿Sabes? Dentro, me cago en la leche Los monos están más evolucionados que nosotros, eh Wow, amazing Putos monos bacanos, loco Está guapo, ¿verdad? Como un canguro está entre monos Y los monos tienen como una sociedad eh, Obrera de, de sociedades, ¿sabes? La polla el, el puto planeta de los simios, tío. Eh, ¿Por dónde debería ir ahora? Eh, Se supone que es. Eh, vale, ese de ahí adelante. Creo que me he equivocado, chavales y chavales, y me he metido en el, en el final boss eh, de la zona. Me, ya. O sea, creo que eso es un mapa normal y, y va de verga, eh. Me cago en la leche Vaya paranoia ¿eh? o sea, Pensé que eso era una fase normal Pero vi que era un boss Y eso no me lo había pasado O sea, no había peleado con él ayer Ni de coña Y todavía no conozco la... No sé, como el interés De las eh, monedas azules estas Pero supongo que tendrán algún tipo de Forma coleccionable A lo largo de todos los niveles Como en el Crash Bandicoot Aquí no vine ayer ni de coña Qué guapo, ¿no? LOL Hermano, ¿subió para allá? El puto canguro furro eh, tiene más de... Ah, amigo, vale Increíble No sé dónde cojones comprar ahora mismo trajes del canguro eh, Bad, Bad kanguru Literal, pero quiero hacerlo, tío Quiero hacerlo porque en verdad ya tengo 2k de monedas recolectadas a lo largo de todos los mapas A ver, también que decir que yo no dejo ni una moneda por ahí suelta Si la dejo ya es porque se repite En plan ya de pereza, ¿sabes? Si se repite no la, no la pillo, ¿sabes? Pero si no se repite, sí Literalmente Vamos a meterle Creo que está en la última zona de este segundo mapa ¿Recordáis? Este es el segundo mapa al cual hemos venido ¿Qué me pide? ¿ Sí, tenía razón. Eh, en el otro lado eh, era como el Final Boss porque me pedía 23, o sea, todas las que tenía justas, y esto es eh, Monicon Valley. <risa> en serio. Putos monos, tío. Me mola. Eh? O sea, espero que también os esté gustando este puto juego. O sea, he visto bastante feedback por parte de vosotros. Os habéis reído también con este juego. Eh, por lo, o sea, es el tercer día jugándolo. La verdad, pero ya sabéis que tengo que lucharme este tipo de juegos rápido porque la vida es muy injusta cuando se es un creador de contenido pequeño o cuando se empieza a hacer algo por primera vez siempre. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, en un futuro podré Podemos llegar a echarle más tiempo y más en plan. Yo que sé, un directo entero de este juego. Que estaría guapo. La verdad, pero con paciencia, ¿no? Obviamente. <risa> monos voladores, tío. Me encanta la fumada que tiene el juego de, de intercalar. Tanto al canegro como a los monos, tío. Tío, puta. Bro, esto me dejaría, ¿no? Papá, te soy sincero. Dime campeones por supuesto. always Y es de truth. Y es de fucking truth. Hostia, ¿qué ¿Qué es el coño? Eh, pensé que le había dado, ¿eh? Claro, que en verdad jugar con mando eh, tendría que ser god, tío Ese pibardo ¿Cómo están yendo las clases, campeón? hoy como te he preguntado antes eh, de una? Que ayer no fuiste en verdad, que no entiendo Pero que para la próxima vez, campeón, fortalecete cada vez más Te tiene que importar menos, por supuesto, lo que pueda llegar, ¿sabes? A opinar alguien de ti eh, Que no te conozca a priori En plan, yo qué sé, ¿sabes? Un amigo tuyo, nosotros, pues sí, pero nos conocemos Literalmente, a pesar de la distancia nos conocemos Que solo guapo ¡Let's go! Pero es eh, increíble. Pero lo importante siempre es siempre saber. Eh, ba, ba, ¿sabes? Yo sé, sabemos lo que valemos aquí en el canal, obviamente. Así que no os nunca. Me bajo ningún concepto. ¡Bum! ¡Let's go! Todo el strambel eh, Es solo timing y suerte A ver, claro, campeones es ¿eh? O sea, cuando ya me dijo a Cali lo de eh, el, A ver, ¿cómo, ¿cómo lo podría definir? El, de, el deslizamiento de barriguitas El deslizamiento de barriguitas es God y casi casi gana alguna que otra partida Así de, sabe, bacana Y, y coño, no me lo dijo, y veo, digo Hostia, esto es eh, puro saber cuándo saltar En el momento, y cuándo joder A tu enemigo, muchas veces, porque ayer Perdí un par de partidas antes de jugar con vosotros Pues de esa manera, no en plan de aquella manera En el sentido de que, hola, no había visto esa Puta trampa, increíble, en el sentido de que Era un poco molesto, que siempre se me Colaba un, se me colaba, se me colaba un pibe ¿sabes? Y yo qué raro eso, dejaré de hacerlo la E hace como que las eh, orejas Del puto canguro se estiran, un poco mal rollero En el otro lado no había nada, ¿no? Absolutamente nada, vale eh, ¿Qué pensáis? Tiro para la derecha Que están... Supongo que eso será algo, ¿no? un plan, pero voy por el otro lado En verdad hay monos voladores Pero no hay ningún tipo de piedra para ir Aquí sí, ¿no? Hoy, si sí haces el trambel, eh. no sé si podré estar. Eh, el viernes, campeón. El viernes le meteremos bien duro, ¿vale? Así nos quitamos del medio también. O, oh, mira, incluso. Eh, es que los viernes son mejores. La mayor parte del tiempo son mejores. Y no hay ningún. ¡Eh! Esto, esto me recuerda al Stormer ¿eh? Yo no digo nada. ¡Oh! ¡Uf! Increíble. O sea, he, ter he tenido terrible potra. O sea, wow. Por la paciencia de los dioses de, de, de, de, de Carito. O sea, increíble. No quiero quemar el juego porque está guapo, en verdad. Pero me entretiene mucho jugarlo como nosotros. Está guay. Además, que. A ver, lo único malo es eso. Que me da pena porque. Yo creo que nos vamos a tener que poner todos en una misma, sabe Ubicación, servidor. Para que no haya tanto desequilibrio. A mí no me importa jugar con la, me suda las la, la bolas. Pero. Eh... ¡Oh, tía! Ah, pero habrá muchas personas aquí que juegan a lo mejor en otro eh, server es complicado. Le metemos aquí y lo encendemos de uno. ¿Qué hace eso, tío? Está guapo, en verdad, ¿eh? Espero que sí, nada, pero coño, sí. Eh. O sea, cuando usted y yo también, eso. Eh. O sea, lo de chapa ha sido mala, mala suerte, pobre, de que no ha estado estos días, literalmente. Vale, yo campeón fanzer tú, ¿qué tal está? Eso me recuerda al principio del mapa de los troncos eh, quiero decir, eh, del de lobo. De que gacho. nada Pero lobo, el, el pobre tuvo mala suerte, literalmente Tuvo ma malísima suerte, tío Literal, absolutely. Eh, pienso, pienso lo que esto Que eh, seguramente sea para allá, ¿no? Ah, sí, sí, sí, vas esa puta mierda Vale, con paciencia, negro está ahí, gente, recordadlo O sea, Arcanicron nos dice que tengamos paciencia Wow, amazing, bro Boom le metemos, ¿no? De una. ¿Será por aquí? Ah, amigo. Claro, esto es lo que he pillado con el puto horno. Muchas gracias también por el apoyo en este puto. Eh, os lo prometo, en este puto videojuego. Que también está siendo muy divertido. Y a la larga también ya sabéis que siempre pues me gasto los dineros. Que a mí no me no me cuece, gastarme los dineros, eh, por supuesto, en traer siempre contenido que me arriesgo. A que a lo mejor no sea tan tier como parece. Pero para mi gusto, por lo menos este juego me lo estoy pasando muy bien. Y vosotros también. Me sacan un meme de eso, que gacho. Me lo veo esta, me lo veo esta tarde buscando una. O sea, haciendo un clic de ayer. Literal, ¿vale? Y poniendo ahí el lobo. Pum, como lo hacemos. Larga, choker, el morbi es que crea un meme en dos segundos Gente, ¿podré meterla allí bien duro, tío? O sea, literal O sea, en verdad Así, ¿no? Supongo, bro ¿no? Vale, vale, sí Sí, sí, sí, sí, sí La verga Vale, vale Ya lo he entendido Y yo, hay muchos mecanismos guapos en este juego que, Vale, eso es para, para pasar para allí Y para pillar un cristal, ¿no? Y este, nada, ¿no? O sea, literalmente Boom Me dejará Creo que no era ese, ¿no? Creo que no era ese Increíble That furry, bro eh, let's go. Es el, es el canguro guatón, gente. No sé cuál era, la verdad. Pero parecía que era ese, eh. Fuera de coña. Es... Eh, increíble. Pero, pero... Aquí ese será. A ver. De una. Es ese. Es la vida, ¿no? Wow. Ese, eh. No me joda. Hostia. Oh, espera, espera, espera. espera, No lo pillo. No lo pillo, no lo pillo, no lo pillo. O sea, tengo que activar dos al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo va la cosa? Plan B. Vale, sí, ¿no? Vale, sí. Uh, let's go. ¿Qué potra! Vale, leo. La verdad, desde luego es porque fue su primera vez Y por eso iba andando normal, sin pensar en los troncos Hoy voy a estudiar y para las semanas finales Pero ahora que lo has dicho, lo hago ya A ver, campeón, eso es bueno, como te he dicho A lo largo de esta semana siempre te has tomado ¿What? Te has tomado unas dos horas, ¿sabes? Te vas a lo mejor Entra Entrar a saludar, ¿sabes? Dos gracioso, me encanta y, y bueno, y vosotros y vosotras Sois iguales todos los días, cachorros sea, Aunque tengáis, ya me entendéis, responsabilidades que atendéis siempre A lo largo del día, siempre tenéis el detalle de Pasaros por el canal, y eso las apoya Hostia, eh, aquí no había fuego Uf, qué potra, hermano O sea, me acabo de cagar encima Digo, no puede ser que haya aquí una puta caldera sin darme eh, fuego Increíble, pero guay Esa es realmente siempre es la clave Para probar, los, bueno, para probar los exámenes Para probar cualquier asignatura Para pillar las cosas a la primera Lo importante es la constancia que tengáis, por supuesto, en este aspecto En la asignatura eh, Que una persona que lleva todos los días los ejercicios Y que por supuesto los corrige, sale a la pizarra y tal Y yo a la larga después ve el examen como un ejercicio Como, ¿sabes? Actividades de clase, literalmente Eso está guapo Yo eso eh, pocas veces lo he podido llegar a conseguir eh, Y he tenido que machacarme el triple Pero porque muchas veces me distraía muy rápido Eso está más claro que el agua Tío, es que es muy bueno A ver, eso sí, o sea, ah, lo del tronco dice Pobrecillo, o sea, pero es mala suerte como yo Yo me ya vaya, yo no me comí lo, la, Las cacharros o sea, bueno, mi paciencia Se minó en, una de los, en uno de los mapas Que se repitió de última Porque era lava todo el rato, o sea, lo de la lava No lo controlé hasta ahora, ¿sabes? Me pilla todas las runas que pueda en el mapa. Muchas gracias, no. Me está sorprendiendo mucho vuestro, ¿sabes? vuestra eh, aceptación del juego este, tío. Me está gustando, mogollón, la verdad. Para que os ti porque. Es eso, cuando nos hagamos este juego, voy directamente a pillar el Spiro, ¿sabes? No me lo pienso, Spiro de una <coughs> Gente, primero por aquí o por el otro lado Es que parece ser que por ahí voy a poder pillar cosas, ¿no? ¿No me molaría pillar todos los coleccionables también del juego Es que soy un poco flipado, lo siento En plan, <risa> soy flipado en el sentido de que me gusta pillar todas las cosas que tiene el juego Para los logros, ya está, ya, simplemente en plan Bro, lo he hecho todo Esto es una putada, ahora tengo que pillar por aquí Pero bueno, se puede, se puede Ahora, ¿en serio? ¿Me dan la posibilidad de ir ¿Por aquí? ¡Hala! De puta madre, ¿no? ¡Bum! ¡Hostia! Eso me ha recordado, os lo prometo Había un mapa de Crash Bandicoot eh, en una montaña Que lo que... O sea, ibas por aquí Te podías saltar juego. Vale, pongo el tronco de noería y el muñeco y luego ¡No, hombre! ¡Gachó! ¡No me saís no me sé, entre, entre nosotros no podemos hacernos memes que no nos pueden llegar a ofender a un tronco y luego, así, cosas así, no creo que le llegue a ofender porque a todo el mundo le pasa, repito. Yo que sé, yo en el juego ese, en el y chicos, los parchazos que he pegado, va de verga, ¿no? En plan, que yo soy el primero, que no me pasa nada, que no hay que avergonzarse de. de, de yo, yo que sé, sea, Yo me pego unos parchazos en ese juego que flipa, ¿sabes? Muchas veces porque te desincronizan de mentalmente la peña que estás jugando y como que te empuja un poco al mismo tiempo y es una paranoia, ¿sabes? ¡Hostia! Wow, sí, no, en verdad, sí worth it, voy por allí, ¿no? No me ofende, pero, eh, no lo haga Claro, en plan, es eso, es eso Hay que preguntar siempre Yo, ya sabéis que no me importa eh, El que alguien haga un, un clip O alguien haga un meme O sea, me parece gracioso Yo me río de mí mismo Eso es bueno Y si, hostia, a vosotros parece gracioso y divertido Mira, con eso me, me quedo, A ver, En verdad, que ya sabéis que después, bueno No sé, no soy tan torpón ni mucho menos Pero me hace gracia No lo iba a hacer, no te preocupes grande sea eso, eh En plan, a ver, siempre preguntando Yo, soy un, ya me entendéis, todo eso, papá, tú cuando moriste yo morí eh, en la última ronda campeón Alex, o sea, cuando dejé ya, mierda, qué putada, ¿no? o sea, bro, necesito fuego, ah, vale, está ahí morí, antes de la última ronda perdón, en plan el y Lobos y tú salisteis al final ya y llegasteis a competir eh, en uno versus uno, vosotros dos, y no, todos nosotros murimos, Juanjo, yo, y en Sensei Sarai, todos nosotros murimos del tirón y sí, y está gracioso, la verdad anuncio, pobre, ahora lo repito, wow Ahora lo repito sin problema. ¡Oh! Me pincho al me culo, tío. Increíble que yo morí campeón Alex cuando... Antes de llegar a la última ronda que vosotros jugasteis, tú y el Lobo yo, Akali Sensei, eh, Sarai y Juanjo Nos morimos antes, obviamente Nos morimos antes Juan. Boom, Let's go, eh, pillo eso que es un upgrade de vida no Y os lo prometo que me está gustando mucho el juego y yo, ya sabéis que para, para los O sea, plataformeos Arcade rollo Crash Bandicoot, soy muy pues No sé, muy niño pequeño yo porque Me gusta, me gusta realmente Repito, esta gente era campeón, lo repito si hace falta No pasa nada otra vez, que yo morí eh, Una antes, una antes y, y ya Todos habíamos muerto Let's go. Yeah. Me, pico, me pico el culo, eh. Mm, grande ese pibardo. ¿De qué eh, habláis? Es que, eh, no sé de qué habláis Del Strabble Guy ayer Que las últimas partidas las jugué con vosotros Campeón, fan Y ha ah, estado todo gracioso Lo único malo que hay que tener en cuenta, por supuesto A Pibardo, a Sarai, a Sebas Si también queréis jugar Cualquiera de vosotros que estéis en un meridiano Que también os de lag, ¿sabes? Para poner en otro server O probar, ¿sabes? Para ver si... Hostia, me he rayado Para ver si todo el mundo podemos jugar con un pin más o menos estable ¿Sabes? Que a mí no me, a mí no me importa jugar un, con un poco de lag me, me, me va de verga Pero no, ¿sabes? Sarai la pobre no se podía mover lo más gracioso es que cuando ves que alguien ha ganado la partida y crees que estaba muerto y de repente ves que ganó yo. Claro, o sea, yo pensé que todos habían muerto, campeón. Es que, claro, las veces está viendo vuestras esquinas digo, y yo. Había, <coughs> perdón, había dos esqueletos como tú, campeón, vale saben plan, y yo, dos esqueletos como tú. No sé, pero el Strandberg no me llama mucho la atención nada o sea, yo campeón, mira Porque me da tristeza cuando me compré el far guy Pibardo y, y vosotros, pues ellos La play valía, ya ves, un montón de dinero, ¿sabes lo que te digo? Y chicos, los estafazos que metían Y yo aquí algo, increíble Chicos, los, eh, los estafazos que metieron con el far guy En play, vamos, wow, increíble Y, y bueno, en Steam también Y me da pena no poder jugar con todos vosotros también Porque una partida privada de eso así, está graciosa al fin y al cabo Me parece bacano, ¿no? Yo solo sé jugar en móvil, no en PC. Eh, empecé. Empecé, bueno, va, tiene que ser igual. En plan, en móvil tiene que ser más cómodo. Empecé, supongo que más fácil. Porque lo tienes en el espacio, campeón fanzer Tú, en plan, saltas en el espacio. Eh, y lo de la pancita, cuando. ¡Hostia! Increíble. Lo de, la, lo de pegar con la pancita en el suelo y tal, pues eso. ¡Hala! ¿Y eso? ¡Qué paranoia, bro! O sea. Así mira como que estoy volando todavía o algo. Uh, y va como raro. Vale, última runa, gente. ¡Increíble! ¡Júntala! ¡Wow! Bro, siempre me ponen mierda. Pero está gracioso el juego, o sea, para traerla así de, de, de poquillo en poquillo, sí. Está guay. Es que eh, yo no podía escribir, si no, eh, lo hubiera puesto eh, que seguía eh, en multiplataforma. Yo ayer eh, estuve jugando eh, con ellos desde el móvil. Claro, o sea, es la cosa, de, de lo que dice FalceroTú. Vosotros estáis acostumbrados, es más, Faltero, tú a lo mejor lo jugaba de antes, igual que muchos de vosotros, Lo habéis de antes ya al juego. Más que yo, mira, o sea, lo veía en Guille, eh, en Guille el, el pega que es de Argentina, que muchas veces no hace Ray, que juega mucho al Minecraft también en la caña. muy simpático el chaval, es eh, un... Más, más, más, es más ¿sabe? Transmite, transmite felicidad el chaval en la caña. Y, y Guille, pues lo, lo veía yo, no lo dijo, mira, estoy jugando papá en el streamer guy, pero... Digo, mmm, es que no, no le pongo. Y ya cuando lo dijo Chapa y lo vi ayer también en directo, digo, ah, vale, como un Farguay, pero rollo más bacano, o sea, en plan, yo qué sé, tío. Es diferente porque ah, el que sea gratis, por, agiliza las cosas. Porque siempre buscamos un juego para jugar entre Torch y yo, que no sea el cucoro, como siempre, y que en este aspecto sea entretenido. Y ese juego parte de la base de que es entretenido, porque dura poco su. Coño, donde lo he tirado, ¿y? Yo? dura un poco su fase y dónde está picha ah vale es el mismo no exagerado compadre. chico el cegato boom es este no o sea qué guapo el plataforma ¿eh? cómo se supone que llegó ahí arriba increíble no preguntéis por qué eh, pero eh, no me imaginaba que alguien jugase y que oh, no jugase pero es eh, normal campeón cada uno yo qué sé a lo mejor estamos acostumbrados a utilizar el, el pc que es móvil campeón vale o sea eso ya partiendo la base de cada uno literalmente en plan yo qué sé yo Coño, qué plomo A ver, eh, me lo estaría para jugar con ustedes Pero eh, fuera de eso me Nada, yo igual campeón eh, Te lo prometo, pibardo En plan, para un par de risas así Que va, literal y ya está Pero no lo jugaría en plan pique Full pique como si juego un LOL No, no, eso no Eso no, eso no Bro, ¿tengo que ir otra vez por aquí o me he perdido? Me he perdido, ¿no? O sea, este es otro camino Bro, qué paranoia cuántas trampas hay, ¿no? Bro ¡Ah! Además, te lo instalando segundo, lo prometo, en Steam, eh, mamá, y también que lo ha dicho Fancero, tú, tú vosotros que tenéis PC allí, tanto Dragón como tú, campeón, ni, ni nada, no te da ni cuenta y se ha instalado ya el juego, porque son juegos de, de móviles. Ah, es para pillar la letra A solo, de K. Eh, de KO. O sea, en serio, es la primera letra que pillo, o sea, las otras están súper escondidas, hermano, ¿sabes? ¡Wow! Es seguir por el mapa, yo no sé qué cojones va a pasar aquí, pero ese. Era para allá, ¿no, gente? Era por aquí, hermano, sí, sí, sí, sí. Qué paranoia. Y yo, el mapa está, está muy chungo, ¿eh? O sea, tengo dos de vidis Y Si la cago, la cago, ¿eh? Joder, que viene a tirar Boomer. Métetelo por el culo. Vale, hago esto. Boom. Eh, nos venimos por aquí. Hacemos ¡Pam! Hacemos. Solo hay uno, tío. O sea, no tenemos otro chace. Ahí, posible. Boom. Y de nuevo, muchas gracias a todos y a todas, porque, no sé, a mí me hace mucha ilusión este tipo de videojuegos, macho, pero muchísimas. Vale, pero paro aquí, pa eh, Leo, ¿en dos segundos? No, no, eh, me refiero que a que luego eh, yo creía que jugaba y que Cali no jugaba. No, sí, en el móvil le eh, tarda entre un 0, 0, 0, 0, 0, segundos, muy rápido. Y sí, a Kali Sensei también, mao, nos lo dijo Chapa, y, y yo pensé, bueno, a ver, hostia, uff, si es rollo, bacano así, que todo el mundo pueda jugarlo en cualquier plataforma de puta madre. Uff Hermano Me acabo de cagar encima Digo, no lo consigo, hermano Literalmente Manning Uff Wasted Que lo más divertido es eso que eh, Realmente, pues Es un juego fácil así De, de, de, de, de, de, de, de ver De jugar Y está divertido bueno, pues toca instalarlo, a ver qué va Es que es grande ese Fibar, me encanta El viernes jugaremos y el sábado reaccionaremos Vamos, otra vez, los últimos así momentos del directillo A la última orilla, media hora En vez de jugar a Ice, algo así Pues le metemos al extraño en el guide de toda la Peña De una y, y también respecto al evento A las 10 lo, lo veremos A ver qué es lo que pasa En verdad no tengo mucha ilusión en los eventos de Fortnite Perdonadme ya, es que después de cuatro años jugando a Fortnite No me espero que sea un evento bueno ni mucho menos <risa> Literalmente y también para pa no, pa no como quemar los campeones Solo lo digo por eso, en plan... Prefiero mañana, jueves, jugar Campeón Pivardo arcucoro con vosotros Que, que jugar al Strumble Guy En plan, combinar juegos de ese palo A lo largo de la semana, que también lo tenía ya pensado de antes Pero claro, tenéis menos tiempo libre ahora Y muchos de vosotros habéis, eh, bueno, estáis terminando Por supuesto, eh, el trimestre Y muchos de vosotros ahora mismo estáis pues, Al principio del trimestre, eh, donde ahora Va a ser verano, eh, estáis en el invierno En otro lado, eso mola, la verdad, pero siempre Lo que más me, me preocupa es que coño, o sea O, o porque hay muchísimo, está siempre presente En todos los directos, por supuesto, eh, sin importar la hora, tío. La ubicación, ellos. Son la pollísimas. Me encanta ellos. Es algo, pues... Sinceramente, que valoro mogollón, macho. ¿Podré llegar allí así de, de una? wow Creo que he pillado todos los cofres, pero no todas las letras del cow cangurú. Increíble. Pero, oye, ni tan mal, ¿eh? Bad, bueno, eh, Bad kanguru están poniéndose las botas de oro. Menos mal, ellos. O sea, vaya clip, ¿veis? Que te dan los, las, o sea, las cajas esas. flipantes. agradecido de que el evento sea el sábado y no el viernes. Eh, a ver, la cosa es mm, que me da coraje campeón Porque claro, si aquí es a las 10 de la noche allá a qué hora es campeón, ¿sabes? Literal, seguramente Sarai también lo retransmitirá eh, Pero a qué hora es allí, ¿sabes? Me, me da paranoia siempre En plan, será a las... O sea, equivalente aquí a las... 2 de la, ma 2 de la mañana aproximadamente <ríe> ¡Uf! Hermano, qué marrón, churra ¿Qué es eso? A las 2 de la mañana, creo porque el viernes iba a llegar más tarde Por quedarme en cierto asunto de la escuela nada no, pero me parece bien, campeón Yo me jodería, vamos Yo, si te soy sincero muchas veces Me tenía que dar más tiempo en clase Porque me castigaban por la tarde Solo por no leer el libro este típico de Te lo tienes que leer literatura, ¿sabes? Porque y yo no me lo había leído ese día No me lo había terminado ¡Hostia! Y me, lo, me castigaron Así que no iba a poder verlo Se te acabó la sud... Eh, no, que, o sea, creo que no. Y no pasa nada, campeón Pibardo, la verdad. Es que, a ver, lo que me, me hizo más gracia fue en plan mmm, todo el, el más rollo que metió Fortnite. ¿Cómo? ¿Que tengo que hacerlo otra vez de nuevo? De loco, ¿no, compadre? O sea, ah, no, no, no, no. Y ¡Yo, qué paranoia! A mí no me sale. Sí, sí, la tiene campeón. Tiene tanto el de Donar, que es el Bémon, el Digimon Azul, y eh, también tiene al, al Greymon, que está todo guapo, tío. Ese es uno de mis Digimones favoritos, porque son los de los del principio, son súper divertidos. Ya los nuevos así son un poco más rarillos pero aún así sigue conservando su toque. Es ah, verdad, por cierto, he visto el trailer del nuevo Pokémon ese de Nintendo Switch, y yo, qué malo, ello. En plan, sale un tomate, un tomate que es un Pokémon, una pera que es un Pokémon, una ciruela que es un Pokémon, una oliva, que le decimos mucho oliva, pero yo le, yo le llamo aceituna de todavía, y y yo, literalmente, un Pokémon aceituna, guapísimo ellos, vaya paranoia. Se han fumado tres o cuatro maqueleles, se nota que es miércoles y hoy, hoy también, por supuesto, Nintendo lo sabe. Madre mía, qué locura, ellos, cuando he visto el juego digo, pero bro, pues, no sé qué pinta esto aquí, ¿sabes? Tan que paranoia, parece más Digimon que Pokémon, os lo juro, ¿eh? Jurado. Gente, creo que voy a morir No aquí, tío. Sí. Uf, what? Dos meses más y eh, el Digimon eh, azul evoluciona. El Qué guapo. Sí, está guay. A ver si. Sí. También ahora porque Nicole tiene menos tiempo, obviamente. Pero eh, después a ver si eh, cuando llegue más el invierno podemos hacer el cambio en los emotes de, de suscriptores. Para que sea rollo como ya. Como Nicole dijo. Rollo kawaii así. Bueno, chivi de los eh, personajes. Para que se vea mucho mejor. Al, al ser mucho más pequeño, pues la resolución va a ser pues, más bonita y se va a poder ver mejor. Obviamente, a ver cuando le dais a vuestra suscripción del canal. Si sí os sale como es, obviamente, sin pixelado ni mucho menos. Pero pierde calidad, como siempre ya lo sabéis en Twitch, por la mayor parte del tiempo los iconos, los emotes en sí, porque la redimensión básicamente de los oh, muy rápido de los emotes bastante jodido. En plan, siempre es como que pierde calidad. Eso siempre me acuerdo que Morbi me lo dijo nada más a empezar. ¿Sabes de directo? Sí, sí, plan, Y yo, papá, contra menos detalle y menos cosillas tenga el emote, mejor, ¿verdad? Ver, se ve mejor. Obviamente, conforme con menos cargado esté. Gente, Focus, ¿eh? Me están intentando eh, gastar eh, 40 euros en BIP. No, no, me, de, en 2020. No, ni te preocupes, campeón, pibardo. Te lo juro que yo prefiero que si te apetece a ti, campeón, te, jue o sea, te compre un juego con ese dinero, ¿sabes lo que te digo? Y lo disfrute, como te está gozando el Elden Ring. Te lo juro que vosotros somos pequeños. Literalmente, no os preocupéis, ya demasiado face siempre, eh, literal, todos los días. Otro creador de contenido te diría, sí, sí, sí, sí, pero yo no soy así de hijo de puta. Yo no juego, yo, hostia, cuando sé que es una persona a lo mejor está trabajando, que se lo puede permitir, se lo voy a agradecer infinitamente, pero, ¿sabes? Cuando sois vosotros pegues, yo, literal, o sea, hostias, ¿qué? What the fuck? Perdón, eh, señor Canecro, eh, Canecro eh, Digo, eh, perdón <risas> Increíble, vamos a pillar esa mierda Y ya demasiadas cosas hacéis, campeones, lo prometo Literal, me, que, me quedo corto Hablando de todo lo que hacéis, tanto por mí como por todos nuestros eh, eh, Chaves, eh, compañeros y compañeras Aquí, y por supuesto también, eh, todos los del chat Presentes aquí Comparte un juego Claro, en plan Vamos, incluso Te puede sobrar dinero Campeón, más Comparte lo que te salga del pito Porque uf, A ver, habitualmente Yo, te soy sincero Campeón, privado Siempre os hago mucho inciso Da igual que tengáis una Play 5 Como si tenéis una Play 4 O si estáis en PC O en Steam en, en, Da igual la Nintendo Switch Mira las cosas por Instant Gaming siempre, que en Instant Gaming es mucho más barato, siempre, siempre, siempre, siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta y por supuesto para ellos, no que no se lleve tanto dinero a una plataforma y se lleve el dinero lo mejor íntegro para un creador de videojuegos y lo que vale el juego en sí. Ahora vengo sin problema, campeón y lobo, son las 5... Cinco... No creo que vayas a, a merendar, ¿no? O que se lo gaste lo que él quiera Claro, es eso, campeón, tú. Otros creadores de contenido, como ya sabéis Y vuelvo a repetir Diría, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Gástatelo y me mete aquí dos mil bits Hombre, yo no soy tan hijo de puta Eh, tú, bro, monovalador ¿De qué compañía eres, eres? Eh, eh, eh, ¿Eh? ¿El, el, el, Ya veo, eh, lo que estás haciendo Intenta quitarme, eh, quitarte del medio ¿Qué? A la competencia Escúchame, tú, ¿qué quieres pelear compadre? mono de mierda Estoy buscando a Yamabaya eh, Ya le he derrotado, ¿sabes? Eso es todo lo que me importa Solo pensé que podría ayudar a los tuyos Mientras eh, lo buscaba Bro, ¿es así? Sí, claro Entonces, wow ¿Entonces qué? ¿Qué, qué, yo, ¿qué es esto? ¿Sabes eh, dónde puedo encontrar? a ya, Yamaba? Ya está muerto, cabrón Lo maté yo Probablemente esté sentado en su trono Le pegué yo eh, Oh, ¿en serio? ¿Cómo? Eh, no se me había ocurrido eh, Me alegra haberte ayudado Ahí, ay, Eh, Puedes meterte el, el, el dedo por el poto ¿O okay, qué? Ahí, de alguna manera A ver, sí Vale, ya está Mucho texto, gente Joder, mancho Esto parece... Madre mía, me están estarqueando Churra Déjame, mono Déjame, mono Mamón, déjame, mono Me cago en la leche o sea, en donarle a papá eh, ya será. Eh, nada, pero es eso, campeón pipardo ya sabéis que nunca estáis obligados. Igual que, por ejemplo, yo qué sé, mira, Spartan eh, siempre que viene y siempre yo nunca lo he obligado, ni mucho menos, desde el principio del canal, campeón. Vamos, eh, últimamente se está suscribiendo con el TR2 eh, y eso es más caro. Yo ya sabéis, le agradezco de corazón y no soy. ¿Sabes? Yo no hago las cosas para que venga a tu sala gente, para atraparlo y decir, Ey, bro, toma, el, sabes, dame, dame tu Prime, dame tu dinero. No, no, no, que, ¿sabes? Literal, eso no me mola. Nunca, desde pequeño. ¿A que te pego con la Teta X, ¿qué? Teta X, qué? Me cago en la leche. ¿Qué pasó, mi hermano parta? Mira, hablando de ti, cachón. Y yo, este caso, que estoy súper abstraído en este juego. Está bastante chulo. ¿Ya probaste el V Racing? Y yo, he jugado tantas pocas en... horas en directo, Padre, Porque tengo tantos juegos ahora mismo abierto. Mi hermano Partan, que no he matado todavía al lobo alfa. Pero si te la has pillado, seguro, seguro en este aspecto que le has matado ya al lobo arfa. ¿Cómo estás, eh, Dios, No lo bajé. No lo bajé, pero puedo hacerla ahora en verdad. Puedo hacerla ahora si, si place. Está demasiado, eh... Demasiado potente esa mierda y molesta bastante. Perdonadme. Eh. Y cómo estamos, mi hermano eh, Me caga la leche tan poderoso como te va el miércoles Cómo está yendo ya también Los últimos exámenes Aunque, verdad, por lo que veo Siempre es, ¿no? Eh, de una Cámexamexá, aquí Un momentito eh, Volumen, 50 Lo voy a dejar en 14, ¿no? O sea, de 14 50 y un tramo, ¿sabes? Pero por lo menos, mira Perdóname, me voy para arriba Va, papi, ¿qué tal campeón? Ese Fandari Gameplay ¿Cómo estamos? Me cago en la leche A Puedo tarde también. Perdonadme, estaba aquí con los monos cabrones. Si os habéis perdido este juego, el Cao Canguru está bastante divertido y me mola muchísimo, literalmente. Está es como un crack Bandico un Spirit, y está guapo. Y salió hace poco. Y también tengo dos nuevos. Uno, metro Urbani, un metro albany. Un Roguelike campeón, eh, Fandari Gameplay. Spartan son la polla. A ver si después lo podéis ver. Yo creo que hoy jugará uno de ellos. Ver, la mayor parte de, de, de, de, del dinero que usaré eh, en, mi, eh, en mi cumpleaños. Será eh, para usted. No te preocupes, campeón, pibardo. Me cago en la leche. Echarte caso. Siempre lo digo, campeón. O sea. Ya solo con saber que estáis bien, cuando estoy más, estáis ahí realmente solo es que me vale, ¿no? En el corazón me llega a eso mucho más que literalmente, ya lo sabéis, que extorsionar a alguien nunca. Amor, Fancero, tú, mira, ves este puño, se llama Teta, le pega, uy, oh, perdón. ¡Ay! Le pega un puñetazo en la cara. ¿Será? Eso era el puño de la estrella del norte. ¿Cómo estamos, campeón? Eh, fan de Ari Gameplay, perdonadme. Si no, eh, si, si no lo dono, eh, Si no lo dono, eh, me pego. Qué gacho, ese parta en la vía. arte caso. Literalmente. Me cago en la leche. Pero siempre las he hecho desde que viniste, y ¿eh? yo, literal. Me cago en la puta. ¿Y Agradece muchísimo, mi hermano Partan Me cago en la puta Se queda inmóvil Y lo devuelve con un Kamehameha eh, Vale, esquivable Por eso era roleplay De la Kamehameha eh, No me lo he comprado todavía En serio pues, A ver, no está mal realmente Pero mira, o sea Te, te sí sincero eh, Me está flipando mucho Míratelo eh, Se llama Está en la categoría ello de, de Espérate se llama Revita. Ese juego te puede llegar a gustar eh, literalmente, Spartan, tanto el puto eh, Aftalon Tier for the Air, que es como un Metroidvania súper divertido, el Rap ya lo conoces, obviamente. Y por supuesto el puto juego este, Revita, que está increíble. Eso vale mucho más barato, obviamente. Y el, bueno, el Vampire Survivor si te mola también, es muy divertido ese juego. Tengo pendiente muchos juegos que también tengo en la biblioteca de Steam para instalarlos, obviamente previamente, pero primero me ter de terminar este tipo de juegos, ¿no? Eh, de uno. Me cago en la leche. Moriste, hace un jutsu de invocación eh, para que no le haga daño. <risa> ¿Qué gacho? me recuerda, cuando va a salir que me sumo, ya iba, es fanzaro tu, es puta, ¿eh? Cambiame a otra vez ahora, campeón que Saldrano, no pasa que tiene CC? ¿De vacaciones ya? En serio, este que alegría, mi hermano, parta que guay, te lo mereces, Ole tu huevo, que te parte también el pecho en cuatro cachos, aunque también te, ¿sabes? Te proporcionas bien el tiempo para poder llegar a hacer todo lo que te apetece, en plan, si te apetece jugar un low, hermano, te juegas un low, si te apetece salir a tomarte una birra, hermano, del tirón, o sea, es realmente siempre lo inteligente, organizarse bien, ¿no? Organizarse el tiempo. A ver, ¿quiere que te pise eh, mi, eh, quiere que te pise mi rana gigante? Eso ya es totalmente eh, Naruto, ¿eh? Voy campeón chapa. Eh, a que me ha eh, me raro que no haya salido pueblo campeón no lo ha bajado tanto literal le mete en un bucle temporal para que se eh, para que se quede esperado es inesperado espera espera perdón para que se mete siempre en el mismo momento y no toque la pelota que jojo bizarro adventure creo que él eh, para los bits ¿Quiere que lo ponga no sé creo que no Mangekyo, eh, Charingan, eh, puto jiji, jaja, eh, es joke, eh, es joke, me encanta, es el juego de la polla, tío, el de, el de Kep es la polla, me encanta hacerlo tú, eh, de metir eh, yo en el bucle, será, Eh. que me ha mejor, eh, lo desactivo, sí, eh, está bien, el eh, sonido, muchas gracias campeón chapa, no te preocupes, o sea, estaba de una, lo que pasa es que me distraí un poquillo más porque me estaba peleando contra el puto mapa este del mono asesino, perdonadme, ¿qué coño es eso? ¿y yo? ¿qué? ¿Eh? ¿pero qué? ¿Por qué no me sale eh, la gente que su... Eh, refresca campeón Alex, su ahora mismo no me sale tampoco, o sea, qué raro. ¡Oh! Felipe Felipe Es el pavo era, eh, ¿no? C5, e refresca, pava, sí. Puede perdido. ser eso. A mí no me sale Ahí tú día. campeón raro, Alex, darte caso. ¡Oh! Y ca eh, ah, no, perdón, Pop, ve eh, a tu, eh, tu colega de fiesta y te despistas un momento. La pava, en la vida, en la vida, darte caso, chapa campeón. Bueno, espérate, voy a, voy a esperar a que cambie la... ¿Tú sabes lo que me pasa a mí de fiesta? Que como la gente no me ve mucho tiempo Perdón, como la gente no me ve mucho tiempo En, en una fiesta, o sea, a lo largo de todo el año Cuando me ve una fiesta en plan ¡Sure, Ya no encuentro más a mis amigos A no ser que me encuentren ellos a mí eh, no era eh, por el pop eh, Era por el sonido Felipe, Ah, pues lo del pop es muy eh, Rollo de pavo real, ¿no? O sea, ha imitado un pavo real que flipa ¿Entrar? ¿Ha puesto entrar? ¿La selva? ¿Ah? Paranoia. Es como un pavo real ¿Sabes lo que te digo? Me ha hecho gracia realmente Está gracioso No, de una Vale Las cámaras eternas Supongo que esto es el final del juego ya, gente Por favor, y yo. Por favor, que sea el final del juego Que está muy guay Pero no puedo jugar a este tipo de juegos en directo Porque por eso Ya me entendéis en plan, si tú pones en el título de tu directo eh, Regalando pase de temporada Viene Tokiski eh, Y si no, no Ya me entendéis a lo que me refiero eh, La vida es fibra Cuando eh, se es un creador de contenido pequeño y, y bueno, eso es así en todos lados, ¿no? Da un poco de vergüenza Por parte de lo que es la plataforma de Twitter Pero no se puede luchar Ni hacer nada en contra de ello Porque la plataforma Dios, qué guapo el bicho final La plataforma de Twitter Está intentando desmonetizar a Los pequeños creadores de contenido oh, Me parece súper denigrante que son los que le sacan las castañas del fuego a, a, a los grandes cuando... Ya me entendéis, un domingo la peña que es rica No se va a poner a hacer directo muchas veces A no ser que sea un creador de contenido más peque Como... yo que te, ¿Qué te digo yo? Juja, por ejemplo Y pequeño me refiero a menos viewers Ya está ¿Qué debo hacer, gente? O sea, no entiendo Este es el final boss de todo el juego entero Entiendo que eso Está hecho para que llegue hasta allí Ah, le tire piedras Vale Hijo de puta, qué gracioso, o sea, esa es la mecánica del bicho como llega hasta allí, gente. No me va a dejar llegar, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Osas. Vale, nada, nada, nada. Nah. Voy a intentar hacerme rápido. Que creo que es el final ya del juego. Me mola mucho este boss, eh. Tiene un concepto bastante guay. El profe de Geo corrigió una falta eh, que había en el Gmail. Eh, que me mandó y al parecer no tengo que recuperar la tercera duración. Si no, eh, un solo examen Hostia, que bien, campeón, Mario Hostia, qué alegría La polla, sabes lo que te digo del tirón Es que vaya, no es lo mismo ir con un trimestre entero, campeón Que es súper incierto Porque no sabes qué coño va a plantear el profesor en ese examen Y ir solo a un examen es god Qué alegría, felicidades, leñe, Hay muchas veces que, vamos, bueno, el problema son los profes Por la prisa, el trabajo que tienen que hacer, obviamente El llevar más de una clase, campeón Con los recortes en cuanto a la educación Es normal, pero aún menos mal eh, lo, el, Vuelvo a repetir, un examen es god eh, Un trimestre entero de exámenes, madre mía Vale, gente, creo que ya... Dios, qué porrazo me ha dado, ¿no? Hijo de puta Vale, creo que ya estaría, ¿no? la cara, boom Let's go, segunda fase Puto Crash bandico furro falso, tío ¿Eh? ¿Cómo? Bro, se viene, ¿eh? Se viene Me alegra hablar contigo, Amper Mario Que la otra vez me quedé muy rayado, ¿sabes? Me han preocupado Y yo, ¿esto qué es? El Fortnite, compadre En la mano, ¿no? Sí, ¿no? En la mano Es el Fortnite, ¿eh? O sea, esto es el jefe de la tormenta ese, ¿eh? Fuera coña Es el jefe de la tormenta Pero del tirón, ¿eh Vale, vale, vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo, entiendo lo que tengo que hacer, entiendo Ok Vamos a darle, a ver, hago esto, tengo los puños de fuego Voy a pillar todos los puños de fuego que pueda, ¿vale? Un segundito Eh, eh, eh, pero déjame, cabrón No mames, güey A ver, ¿qué hago? O sea, esto es para nada, ¿no? Ok Eh, esto, tengo que hacer así sin... Hostia, voy a tener que tirar boomerang, a ver. boom El rey de la tormenta, literalmente campeón, <risa> El lodo, eh. te lo he dicho, eh O sea, lo he dicho que es clavado, digo, puta eh. Hostia, ¿qué Vale, aquí vamos a tener que poner en práctica todos los perks ¿No? Supongo, voy a pillar todos, ¿eh? Un segundo, está súper guapo, ¿eh? A ver, un momento A ver si me lo hago rápido subí baja esa mierda? Vale Que en verdad quiero terminar el juego, o sea, espero que sea el final campeones y campeones porque no me puedo No me puedo entretener con esto en el sentido de que me entendéis Ahora mismo todos los creadores de contenido falsos Esto que no juegan al Fortnite, nunca están jugando ahora Y porque queda un día de temporada Tengo que jugarlo, gente para sacarle provecho es un filón muy asqueroso Y que da vergüenza, pero no puedo hacer otra cosa Vale, aquí tengo que utilizar de fuego A ver, con razón Puso eh, que tenía que hacer eh, cada uno Resulta que soy el, eh, el último Así que Que sentí una falta, pobrecillo, macho, por ser el último en la lista último, a, último alto Pelea, esperemos campeón y luego que sea eso Bro, ¿y eso? Ah, ese es el colega que tenemos que buscar Bro, increíble Vale, boom pero a mí, a mí, yo yo era de los intermedios, campeón, para que tú veas. Mario, para que tú veas, era de los intermedios. O sea, está en el medio. No se olvida de mí ni de coña, los cabrones. A ver, yo supongo que este será el final, boss. ¿No le pego oh el gorro? Bueno, es una alegría, la verdad. Hombre, campeón, obviamente. Encima está ya en la recta final del curso, campeón Mario. Que lo que premia y, y merece es que ya descanséis, coño, me podáis llegar, ¿sabes? Estar con vuestro padre y vuestra madre tranquilo de chill y disfrutar, ¿no? Al mismo tiempo un poco de, del verano, que lo merecéis, campeones. Vale, voy a hacer su momento, gente. O sea, ¿lo veis ahí arriba? Perdonadme. Me, me, ah, me está pareciendo muy fácil. ¿Nos ¿No da en la nariz que me está pareciendo muy fácil el voz? Hmm, muy fácil, ¿no? Vale, ahora sí, ¿no? Vale, no. Y yo, si le pega. Ah, va, ahora, ahora, ahora. Si le pega, lo congela, subo para arriba. Que es de fuego lo que hay arriba, ¿no? Creo. Madre mía. ¿Qui, ¿Quién vaya a ver? O sea, bueno, sí, el canecro. Canecro, yo, lo prometo. Y yo, no hay ningún creador de contenido que se haga los videojuegos tan rápido en plan en directo. Claro, que no juego fuera de directo, ¿eh? También hay que decirlo. No hago eso, ¿eh? Yo no juego fuera de directo, gente a ah, este tipo de juego en plan, si genera más, genera menos Pues es la que hay O sea, hay que joderse y aguantarse Literal Me gusta el juego gusta a vosotros? Pues ya está, es la que hay Y vaya que También es eso Que también, hostia eh, Como contrapartida a la porquería ¿No? De, de Fortnite ahora A ver qué, qué pasa Jugar un poco para ver el tío Y ya estaría Vale, última fase Enfréntate a Está, gente, por favor Finishing completamente Campeón y luego Esperemos Esperemos, por favor Esperemos que sea el final Esperemos Fatality Qué raro que ese no haya salido Fog Esperemos que sea al final, tío plan, yo qué sé Moniaco, eres inútil Hijo puta, era él, la que sí? El que nos vendía cosas Ve, el ese de la nariz de Berejena Vale, hemos salvado, ¿eh? Hemos salvado, hemos salvado ¡Eh, aquí está el padre, hermano! Ese es el viejo de, del canguro, loco Joder, ¿sabes? ¿Estás de broma? Me habéis salvado Y no solo a mí, también al mundo Good ending, gente Good, good ending, furro <risas> Bueno, estos guantes tienen algo eh, que ver con, eh, con que todo Oh, yes Oh, yes, oh, yes. Cum eh, Digo, ¿qué? Me suena, aunque parece que, que has conseguido dominarlo Hemos tenido eh, nuestros más y nuestros menos Pero creo que ahora eh, nos llevamos bien, qué guay, tío Debo disculparme con vosotros Especialmente con mis, queri eh, con mis queridos hijos Ah, ahí está la hermana, ¿sabes? También fui demasiado ingenuo y confiado No debería haber eh, venido aquí yo solo Hombre, si vas con tu hijo que tiene un guante y pegan un puñetazo, flipa, ¿no? No tienes que disculparte, papá. Eh, tú eres la víctima eh, la víctima en realidad. Oh. Yo soy la víctima. Eh, qué hijo de puta. Solo quería ser un luchador. Gracias, campeón Lowe, por esos megabitardos. Eh, me cago he o sea, en la leche. Simónardo, a En plan. Quiero el... sufrir, Jare, una cosa. ¡Pum! ¡Pum! Un fatality. ¡Fatality! Ponlo ahora, campeón, otra vez de nuevo y saldrá. ¿Qué tal, campeón Fighter? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va este vienecito con Flow? Ah? ¡Hey! Aquí estamos ya. Espero. Creo que es el final. Terminando el caos kanguru. Sí, eh, lo bueno de hacer es que puedes ganar eh, dinero haciendo algo que te gusta Ya da igual si genera más o menos A ver, claro campeón pero por ejemplo cuando imagínate que en un futuro cuando me independice y sea eh, autónomo siempre voy a tener que jugar más aún, más aún de este año y, y cinco, seis meses que hicimos hace dos días campeón Mario a todo lo que la gente quiera ¿Por qué? Porque cuando tenga que pagar facturas y todo eso Va a ser más complicado, así que ahora puedo disfrutar A lo mejor, un, ¿sabes? Esta semana que ha sido De Fortnite de mierda, literalmente Porque está terminando y es una porquería de videojuegos Ya está en decadencia Pues aprovechar para traer muchos juegos indie como Rafer, Kao Kangaroo, eh, bueno Revita, un montón de videojuegos Por supuesto Campeón Mario que te gustaría Muchos de ellos, y son Roguelite Trollbani, Está muy guapos, la verdad como anda muy bien, campeón. Bueno, terminando el cabo, el cangurito, por lo mismo. Literalmente, porque es lo que le estaba aplicando a Mario. Ahora mismo puedo llegar a permitirme esto. Pero es lo que estaba hablando ayer Canegro. O sea, al fin y al cabo tienes que jugar siempre a lo que hay, ¿no? Obviamente. Y muy bien, la verdad. ¿Cómo estás tú, campeón? ¿Cómo te va el bienecito? Eh, hey, la madre de Cao Cangurú. Pues nada, usaré esto. Aplausos. A ver. Voy a ponerlo yo, campeón. Qué raro que no salga. Espera, que me ha salido todo. Sí, he salido, qué raro. ¿Qué tal, campeón Hugo? ¿Cómo está yendo la tarde? Me cago en la leche. Seguro que está... Bueno, aprovecha ahora. Re Recuerdo también Mario campeón y a todo Pillar los juegos gratis de Piqué. ¿Eso es una tía? Sí, es la madre. Es la madre... O sea, en plan... El padre está todo fornido y la madre es así. En plan, una mujer trabajadora. El padre es un canguro luchador, cabrón. O sea, en plan... Mira la cara que le pone de furro, en plan... Hmm, me va a pegar con el, con el pescado, en la cara, con el pescadito. <risa> La madre le pega con el zarmón, la madre tiene los pantalones, el canguro tiene los guantes. <risa> el canguro padre, ¿sabes? Qué gracioso, tío. Nada, me ha gustado el juego, me ha gustado. Lo que pasa es que, es lo que le digo a Mario, tengo que ir corriendo con este tipo de juegos, campeón, igual que con el Rap. Rap tengo que ir pff, cagándome, cagándome encima de la velocidad que llevo. Increíble. Que los juegos que, la verdad, Twitch da pena últimamente, da mucha pena. El estilo gráfico se me eh, parece De Jack and, and Duster Sí, o sea El, el, el, el puto Krapandiku, Campeón Mario El Spiro El Clonoa eh, Por supuesto el Kao Porque este juego Campeón salió al mismo tiempo Que eh, cuando ya era muy pequeño No, yo lo jugué de refilón eh, salió al mismo tiempo que el Crapando y que el espiro Entonces, pues le hicieron la competencia. Y hasta ahora, hasta el 2022, fíjate ya so, si ya ha pasado año. Ya tengo 27 años, los huevos. Ha salido un remake de. O sea, bueno, no es un remake, es un nuevo juego del Kangaroo Y está guay, eh? o sea, es muy original, tío. Gente, gente, vuestros streamers de confianza. Eufío de una grande puta, papá Gigomón. Literalmente, nunca empiezo un juego sin terminarlo.